Mi nombre es Ernesto Cofiño, tengo el honor de ser uh, miembro de esta noble institución educativa de la cuarta promoción, ya me gradué en 1987 y yo quería presentarles hoy algo que para mí es especial. La charla se titula Labio y Paladar Hendido en Guatemala, y más que una cirugía, una oportunidad. Entonces yo lo que les quería contar para mí es uh, es especial y yo puse que esto es más que una cirugía, una oportunidad porque así me parece y la idea, antes de traer algo necesariamente académico y científico para ustedes, lo que quisiera es sensibilizarlos y que ustedes entiendan cuál es el, la, la problemática del labio y palar hendido en nuestro país. Nosotros como cirujanos, como cirujanos plásticos, parecería que somos alfareros dándole forma a distintas uh, situaciones que nos ocurren con nuestros pacientes. Entonces, por eso les decía que todos somos parecidos, pero diferentes, diferentes y especiales. ¿Por qué eres diferente a mí? Es la pregunta de los niños. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo este defecto? Y los demás niños que conozco no lo tienen. Esta es para darles muestra de algunas algunas ideas, algunas uh, pacientes que he tenido a lo largo del tiempo. Ya les contaré a ustedes cómo, cómo sucedía y quería que, que vieran estos distintos pacientes. Algunos con un labio eh, hendido uh, eh, bilateral, pero incompleto. ¿sí? Otros con un labio hendido eh, completo y el paladar, como ustedes verán, en cada uno de ellos. Entonces... Se presentan en distintas, distintos tipos, estas son dos, dos hermanas con un problema de uh, una hendidura cráneo-facial, no solo un paladar, no solo un labio, sino cráneo-facial y ustedes se darán cuenta que la madre no tiene absolutamente nada. Siempre el, el temor, la, el cuestionamiento de los pacientes hacia qué nos irán a hacer, y uh, tengo de alguna manera el orgullo de pensar que esta fotografía que ustedes ven de un paciente mío operado en el eh, visto en el 2003. Así que también se da a todas las edades y cual sin oportunidades. Sin oportunidades para un paciente con un labio hendido bilateral y paladar. Entonces la gente pues haciendo el esfuerzo de, de salir adelante. Pero depende de tu acción, de tu decisión, tu comprensión, ¿sí? El futuro a tu paciente. Y eso es lo que de alguna manera yo quisiera que ustedes entiendan. Depende de tu acción. La acción que ejerzas en un, en un instante sobre un paciente, la dedicación que le, que le des, la comprensión de su entorno, no solo del paciente, sino de su entorno, el futuro que tendrá tu paciente. Entonces, ¿qué piensa uno? Miran los otros casos complicados, difíciles que tenían los pacientes y sin embargo, esta niña con un labio hendido incompleto, ¿sí? Muere. Esta niña con un labio hendido bilateral, muy chiquita, la operé de tres meses sobrevive este niño Kilmer Junay se logra ir mejorando. Obviamente, faltan cirugías, falta la duda de la madre preocupada por su niño, en un labio unilateral incompleto, ¿sí? Reparado. La importancia de los padres, y aquí están los dos padres de Gilmer Junay, el padre eventualmente muere, y quien se queda a cargo es la mamá. Uno de mis pacientes más pequeños, operado los 10 días de nacido, que obviamente he aprendido a lo largo del camino, que 10 eh, es, es mucho tiempo, los uh, muy, muy corto la edad de 10 días para operarlo, fue terriblemente difícil, pero salió adelante. Y luego esto, al principio, a los tres meses, Blanca me lleva a Lidia Judith para poder operarla. Y entonces, ¿qué sucede? Esta es esa niña en una de tantas cirugías después. La felicidad de los niños y la felicidad de uno como cirujano de poder, en el momento indicado, apropiado, haciendo el estímulo, lograr esto. Esa sonrisa, porque este niño es el mismo niño Oaxaca que vieron antes, Luego, y este es el resultado, que no se nota, sí puede llegar a no notarse la cicatriz. Entonces, otro niño, betillo, delgado, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Sí? Estos pacientes tienen hasta 19 años ahora. Un adulto. Esto para mí, insisto, es el orgullo de pensar que la cirugía plástica me ha llevado no a, a resolver una oportunidad, no glorificarme yo como un médico, sino entender que somos una herramienta en la vida de estas personas. Y ahora, un poco de ciencia para que no se me aburran. Esto es cómo eventualmente termina un labio. Esto tenía un video, ¿será que esto va a funcionar? Que lo que la un poco interactivo para que miren esto tenía un poco de sonido pero podemos dejarlo si no hay sonido está bien así ¿Verdad? esto es de algunos de mis amigos que, vienen, que vinieron a operar a guatemala en un labio hendido bilateral que siempre es muy complicado de, de operar ahora vamos a pasar esto es quería presentarle la posición este es un paladar hendido incompleto la posición en la que debería de colocarse el paciente, cómo se mira la incisión, si usted va viendo de izquierda a derecha, van a ver la incisión, cómo se hace, cómo se levanta el colgajo y luego el colgajo ya levantado en su posición. Esto es otro video, si eres tan amable, Ricardo. Eso sí tiene un, un sonido, pero bueno, van a ver... Cómo pulsa el colgajo. Y ahora van a ver que la pinza, les voy a señalar el flujo. Ahora se va a hacer la, van a se va a aspirar sobre la arteria, la palatina posterior, que es la que le da el flujo, que es lo que van a ver ahora. Esto. Y ahí van a ver cómo se vuelve a llenar. Ahí está, ahí está el flujo. Ese es el flujo de la palatina. Esto vamos a seguir. Estos son los colajos ya disecados ¿sí? y ha cerrado el, el paladar con una fístula anterior que normalmente se llena, no en todos los casos. Este es un paciente que debo de haber operado hace 15 días. Este es otro video, ¿podemos ponerlo, por favor? En este video, que a mí me parece fabuloso, ah, este primero es fabuloso. porque es además que es reciente, van ustedes a observar, eso es el músculo. El músculo que se cruza, eso es el colgajo de la, del área nasal. sí. Y ahora van a ver el, el de hasta arriba, es el área oral. Vamos a la siguiente. Y esto para mí también es la parte fundamental de la, de la plática. Video, por favor. Este eh, para mí es el testimonio de una paciente... Que llega conmigo con su madre. Luego a las 10 de la mañana me salida, me hicieron pasaron con la trabajadora social y me comentaban de que había un médico especial para esos casos yo estuve muy preocupada porque la verdad no sabía ni qué hacer pero bendito sea Dios me con... ahí sí que conseguí contactos con ellos con los de trabajo social y me dijeron que había un doctor especial eh, fui a hacerle los exámenes a APSA, luego regresé ese mismo día y a los 22 días de nacida, el doctor Dios lo bendiga, hizo la primera operación. A los tres meses hizo segunda operación. A los seis meses hizo tercera operación. Eh, luego había dicho que iba a hacer otra operación más en lo que era la tráquea porque no podía hablar. Eh, ya no hubo necesidad. Y cuando yo le di la consulta, bendito sea Dios, que le tomó un video ella, a él, eh, donde ella podría expresar sus palabras. Fue un gran éxito una bendición. Eh, yo le agradezco de todo corazón porque realmente ha sido un buen doctor, un especialista que Dios le ha dado la sabiduría para que, para que él atienda estos casos. Yo estoy muy agradecida, primeramente, por Dios. Y con el doctor Covilla por la oportunidad, pues aquí ya mi hijo nuevamente. Cuando a mí me dijeron que hoy venía aquí a este hospital, eh, yo me puse muy feliz porque había buscado varios medios, pero nunca, como dice como el dicho, de más vale conocido que nuevo por conocer. Y qué bendición, porque hoy tuve la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, con su secretaria, una una mujer muy especial, más, mi agradecimiento también hacia ella, también al doctor, que el Señor los bendiga siempre, los guarde, y que todos esos proyectos que siempre se emprenden, que el Señor sea el que los cuide y los guarde, y que siempre les dé la sabiduría que les ha regalado. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te sentís contenta? Yo me siento bendecida, por ¿no? porque... Él me ha, Dios me ha permitido una vez más que me hiciera otra operación. ¿Qué te quieres operar ahora? Y me hiciera arreglar mis dientes. Quiero ser nueva. Y también le agradezco a doctor Conviño por apreciarme mucho es recibirme otra vez en, su, en sus manos y hacerme una cirugía so. okay. y ahora este otro ejemplo que quiero darles, ese es otro video de una niña que para mí es muy especial que ahora es una joven mujer pero tengo la gran ventaja de que esa, de que esa niña que en esa época tenía 10 años, hoy va a cumplir 19 o no. Venga pues, venga a contarles, para que entiendan en lo que te has convertido. Venga aquí conmigo, porque ahí están los estudiantes queriendo saber de ti. A ver, quítate la mascarilla. ¿Cómo se llama esa, ni esa niña bonita? Niña Junín ¿Y por qué está emocionada? Ya tengo que terminar la, la charla, así que hay que decirte decirles algo. ¿Cómo te ha ido? Eh, me ha ido muy bien Nene, que lo conocí. Usted ha sido una persona muy especial para mí. Lo conocí el 20 de noviembre del 2002. Tenía tres días de haber nacido. A los tres meses me realizó la primera cirugía en el hospital de Chimaterra. Y Nene, entonces, ¿usted ha marcado una parte muy importante para mí? Bueno, de alguna manera, esto para mí es lo especial para que ustedes, los médicos jóvenes, los futuros médicos, entiendan la importancia. Yo a esta niña la operé cuando tenía tres meses, ya obviamente los dos crecimos, ya va a cumplir. Pronto 19 años y tengo el gusto de pensar que, que es una familia a la que yo quiero mucho y que eh, hoy están conmigo. Blanca también vino porque quería que estuvieran ellos presentes en este homenaje. Así que gracias, Lidia. Y para terminar y no atrasarme más con la siguiente presentación, la última cosa que les quiero decir es que además tuve la sorpresa y el gusto de que en la cámara esté mi amigo Nelson Quintanilla. Nelson es otra persona para mí especial que conocí en circunstancias similares y hoy es, es un hombre hecho y derecho, eh, trabajador, apoya a su familia. ¿Y qué quiere decir? Que a través del, de su efecto, de lo que le decía, de la acción, su decisión y su compromiso, esté el futuro muchas veces de sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cofiño. Realmente es muy admirable lo que usted hace. Creo que no hay mayor satisfacción de aparte de terminar una buena cirugía, pues la satisfacción de haber arreglado una vida y pues de tocar vidas, Le cuentas en lo que hace. Vamos a comenzar con la sección de preguntas. Realmente tenemos bastantes de ellas. La primera es la siguiente. ¿Cuál es la causa de la voz nasal en los pacientes con paladar vida la voz nasal se debe a una insuficiencia o una incompetencia velofaringea. Lo que realmente hace hablar al paciente es el paladar blando. Y muchas veces en los pacientes eh, con labio y paladar hendido tienen una incompetencia, querría decir que es, uh, los músculos no están bien desarrollados o una insuficiencia en donde el paladar es corto. Y eso hace que se escape la voz eh, a través de, del área y que de una una voz nasal. Muchas veces también, y la parte importante es que eso se debe a que la educación eh, se realizó tardíamente. Estos niños deberían de estar operados a los dos años para lograr tener una mejor uh, función en la voz. Muchas Gracias, doctor. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál creen que debería ser los pasos a nivel nacional para mejorar la, por ejemplo, la incidencia y por ejemplo, tratar de mejor forma el paladar hendido aquí? Eh, la incidencia se ha estudiado, es interesante, pero se ha estudiado que la incidencia en la población se debe muchas veces a lo que se llaman las fumonicinas. Las fumonicinas son toxinas que, se, que produce un hongo que normalmente se ubica eh, en, en muchos lugares, pero se ubica en el maíz. De hecho, en, en todos los lugares que cocinan los Fretolais, que eventualmente uno se come, es, tienen fumonicina, pero el porcentaje es, uh, es menor al, uh, al que eventualmente afectaría en el desarrollo de la formación. Por tanto, lo más importante eventualmente sería el, des, el desarrollar una harina fortificada, puesto que la, la nutrición básica de nuestro país es justamente a través de la tortilla. Pero se vio que el aumento de las partes por millón de fumonicinas, por ejemplo, se sucedieron durante los ciertos desastres naturales, en donde se guardaba el maíz y el maíz era donde se acumulaba más y no se lavaba, porque la fumonicina se acaba a través del lavado de agua de cal. Pero ahora, por ejemplo, que ya está el advenimiento de, por ejemplo, de la maseca, que ya viene preparada, eso disminuye. Sin embargo, obviamente depende de la economía. Eso es por un lado de, de, del origen. Y por el otro lado, la, el tener más recursos. Resulta que eh, los cirujanos plásticos, la mayoría de, de ellos se dedican a la parte estética y olvidan un poco la reconstructiva. Tengo también el gusto de conocer eh, al doctor eh, Fernando López, que eh, trabaja muy bien, eh, incluso ex alumno también de la, de la Marroquín y obviamente sensibilizado para este tipo de situaciones. Ok. Muchas gracias, doctor. Ah, la siguiente pregunta es la siguiente. Creo que he mencionado que sí había una, una edad límite para pues, operar el paladar hendido. No obstante, queríamos preguntarle si, por ejemplo, a un paciente que pues, se pasa de esa edad se podría operar. Sí, por supuesto. El, el, el labio hendido debería uno de seguir, el labio paladar hendido debería de seguir la eh, regla de los 10, es 10 semanas de vida, 10 libras de peso y 10 gramos de hemoglobina para operarlos normalmente se opera primero el labio y después el paladar. En ciertas circunstancias he hecho las dos cirugías a la vez porque ya esa persona no va a tener oportunidad de regresar y entonces trata uno de resolver el problema de una vez. Y debería estar cerrado el paladar antes de los dos años, como les decía. Se puede posteriormente, sin embargo, la voz nasal ya queda. Es muy difícil resolverlo. En el paciente adulto que vieran, que vieron con un labio bilateral y con el, el paladar hendido amplio, lo que se recomienda es eventualmente colocarles una placa, pero en nuestro país una placa palatina para que cubra todo el paladar y que haga la función del paladar, pero muchas veces eso es difícil de, de, de colocarlo y tal, y a pesar de eso lo que se hace es cerrar el, el, el paladar, no hay realmente un, un límite de edad, sino más en cuanto al, a, a la función, a la mejoría que vaya a tener en la voz. Perfecto, doctor, gracias. Preguntan en su experiencia, ¿cuánto podría llegar a tardar una, una operación de reconstrucción como estas. Bueno, Lidia Judith, justamente que les presenté, es un ejemplo de ella. Yo operé a Lidia Judith cuando tenía tres meses. Y creo que la última eh, cirugía la habré hecho hace dos años antes de la pandemia. La operé una vez por, eh, por año, por lo menos, hasta que cumplió 17 años. Así que, y ahora me está preguntando que quiere otra cirugía. Entonces, eh, porque obviamente es el deseo de la, de la gente de cada vez de verse mejor y estar en una mejor situación, en su entorno sobre todo, en su entorno social. Porque el problema que hay con el labio y paladar hendido es que la gente aduce que porque hablan mal es gente que es, es tiene algún problema mental y es opcia. Obviamente no es cierto, eh, pero es, es el estigma contra el que tienen que luchar. Okay. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que hay discriminación en los pacientes con el y el paladar en Dios? Sí, y esa es la razón por la que yo quería que ustedes conocieran a Lidia, por la que quiero que, que, eh, y que mencionaba a mi amigo Nelson también, porque por supuesto que les ha costado, pero es gente que, como vieron ustedes a Lidia, desarrollan una personalidad increíble. Esa niña tiene un futuro maravilloso. Maravilloso porque ella lo ha, lo ha obtenido junto con la familia. Uno de como médico es solo una herramienta para lograr esa situación. Igual, Nelson y otras gentes que he operado, eh, son, son esos son gente que tiene un futuro porque ellos lo han construido. Ok, también preguntan en el chat ¿Cuál es su tasa de labio y paladar hendido, sindrómico versus el aislado? Eso es fácil de decir. En este, en, en este y en todos los países, el la... El aislado no sindrómico constituye más o menos el 80% por las causas que les hemos platicado y hay un 20%, si no menos un 15% que probablemente sea sindrómico, quiere decir relacionado a otras cosas, a un Richard Collins, a alguna otra anomalía craniofacial que lo tenga. Ok, doctor, como última pregunta, ¿cuál cree que es la parte más difícil en cuestión de tratar este tipo de pacientes, tanto en el área médica como quirúrgica? El seguimiento. El seguimiento es esencial. Yo eh, básicamente no opero a una gente que no le puede dar seguimiento. Eh, porque no sabe, se pierde uno, se pierde uno al paciente, no saben qué terminó. Eh, los recursos, pues obviamente son un poco complicados en cuanto a cierto tipo de equipo que se requiere que se haga especial. Pero me parece eh, más que es la voluntad. Les digo, es increíble que en este país, en donde somos... Uh, tal vez 50, 55 cirujanos plásticos, eh, habemos, que yo sepa, tres que nos dedicamos a eso. ¿Verdad? Dos jovencitos, eh, un chico que recientemente vino, que me dijo eh, José López, justamente. Eh, José López, este chico me parece Ramazzini, y a su servidor, que se dedica de manera, eh, de alguna manera constante a operar a estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias doctor Cofiño, ha sido un gusto, Una excelente presentación, esperamos verlo pronto. Gracias, hasta luego.